hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno continuamos con el diseño de nuestro chasis ya hemos visto los chasis de doble viga que son aquellos que se emplean en chasis que no tienen amortiguación por aceite que o bien tampoco tienen suspensión como en el caso de un car o tienen suspensión pero no amortiguación eh, son chasis que tienen una rigidez torsional reducida y la construcción es más sencilla y básicamente bidimensional son bastante planitos como el chasis de un, de un car si nosotros queremos aumentar la rigidez torsional para poder emplear un chasis que tenga amortiguación por aceite eh, y poder jugar con este reparto del par de balanceo que comentábamos en los capítulos de suspensión, necesitamos aumentar muchísimo la rigidez torsional de nuestro chasis. Eso ya hemos visto que no lo vamos a lograr solamente aumentando la altura de nuestras vigas de un chasis de doble viga o incluso utilizando dos dos vigas en paralelo, en vertical, que sería un chasis de cuádruple viga, lograremos una buena eh, rigidez longitudinal, pero no una rigidez torsional. Para lograr esta rigidez torsional necesitamos eh, realizar lo que los ingleses llaman un space frame, que sería un, un chasis tridimensional, en el cual todos los tubos mmm, cooperan para lograr esta elevada rigidez torsional. Para lograrlo tenemos que fijarnos básicamente en cinco grandes eh, normas, grandes mandamientos que van a guiar nuestro diseño desde el principio. Lo vamos a comprender rápidamente. El primero de ellos es, eh, todos los tubos de nuestro chasis deberían de trabajar a compresión o a extensión, pero nunca a flexión. Tengo aquí yo un tubo de, de PVC, ¿vale? Eh, yo, como podéis ver, con las, con las manos simplemente puedo doblarlo, es un tubo bastante, bastante fino. Eh, esto es un trabajo a flexión. Veis que resiste bastante poco. Si yo en vez de a flexión lo hago trabajar a compresión, es decir, lo intento espachurrar, lo intento aplastar, os dais cuenta que es imposible doblarlo con las manos. Esto es un trabajo de compresión. Y si yo intentara estirarlo, lógicamente no puedo. Si lo metiera en una prensa hidráulica, lógicamente lo partiría por la mitad. Pero os dais cuenta que un simple tubo muy muy flexible es muchísimo más rígido tanto a compresión como a extensión que no a flexión. Esa es la norma número uno del diseño de nuestro chasis. Nunca debemos colocar tubos a flexión. El mismo tubo, si conseguimos hacerle trabajar a compresión o a extensión, será infinitamente más rígido. Y con esto llegamos a la norma número dos. ¿Cómo sabemos eh, qué camino va a seguir los esfuerzos de nuestro chasis para ver cómo tenemos que colocar los tubos de tal manera que trabajen a compresión o a extensión? Eh, nosotros tenemos que definir siempre en nuestro chasis el camino que van a seguir las cargas. Nosotros tenemos cuatro puntos de apoyo, que son las cuatro ruedas, y en nuestro caso, como nosotros el, el, el piloto es bastante pesado con respecto al propio chasis, podríamos añadir un quinto que sería mmm, básicamente el centro del asiento, donde nosotros a, a, apoyamos el trasero y se concentra la mayor parte de nuestro peso. ¿no? Si os dais cuenta, mmm, la mayor parte de las cargas cuando nosotros estamos pilotando se van a dirigir entre estos cinco puntos, y entre ellos, con todas las combinaciones posibles que imaginéis. Una rueda delantera y una rueda trasera tendrán una carga que vaya entre ellos cuando nosotros estemos exigiendo rigidez longitudinal al chasis, cuando bajo nuestro peso va a intentar lógicamente doblarse. También tendremos entre rueda izquierda y rueda derecha una rigidez eh, transversal, ya hemos hablado de ella. Si tomamos dos eh, ruedas que están en diagonal estaremos haciendo trabajar a esa rigidez eh, torsional, que es la que nosotros estamos buscando en este caso, y cualquiera de las ruedas también generará cargas con el peso del piloto que está, digamos, en el centro del, del asiento. Con lo cual, cuando nosotros diseñemos nuestro chasis, no se trata simplemente de añadir tubos por añadir, sino tenemos que pensar en qué sentido van a viajar nuestras cargas. Nos vemos en el próximo capítulo.